parece muy extraño y llorar es a veces muy necesario pero ahora no lloro hace años no lloro hace años y es que se acaban las lágrimas de tanto llorar a veces como lloré el tiempo de llorar me llegó se puede decir que todo al mismo tiempo Y lloré tanto su adiós, y lloré tanto su partida. No solamente te fuiste, se fueron los tres de mi vida. Por eso hoy echo de menos una lágrima, que solo pueden llegarme si me emociono. Pero hay hoy tampoco que emocione. En lugar de llorar, hoy hago canciones, en ellas están mis esperanzas, mis juegos mis contadas alegrías, mi qué hacer de cada noche y cada día todo lo que me hace vivir en armonía y lloré tanto su adiós. Se fuiste y se fueron los tres de mi vida, se fueron los tres.